Saber usar dispositivos digitales con fines educativos permite a los académicos incorporar recursos tecnológicos y utilizar fuentes de información para la mejora de su práctica docente de investigación y de gestión. Dominar dispositivos digitales implica la operación de computadoras, tabletas o teléfonos inteligentes a través de la interacción con elementos físicos del equipo como el teclado, el mouse o la pantalla táctil y los botones de función del dispositivo portátil, con elementos propios del ambiente gráfico como menús, iconos y botones o notificaciones y mensajes que aparecen en la pantalla. Asimismo, el uso de dispositivos complementarios de orden genérico, como la impresora, escáner, proyector, televisor, cámara web y micrófono, y de orden específico, como sensores, GPS o un microscopio, por ejemplo, podrán fungir como extensión de las capacidades docentes e investigativas del profesor. Podemos encontrar dispositivos digitales de formas, marcas y especificaciones técnicas distintas, que en su conjunto definirán el rendimiento y alcance del equipo. Pero eso no es todo. Además de las características físicas, los dispositivos digitales se diferencian por el sistema operativo que utilizan, que puede ser Windows, Mac OS X o alguna distribución de Linux para las computadoras, o bien Android y iOS para los dispositivos móviles. Los sistemas operativos modernos trabajan en entornos gráficos que facilitan la configuración del equipo y la interacción con archivos y programas, proveyendo una experiencia de usuario que busca ser agradable y accesible. La configuración de acceso a Internet se resuelve de forma digital, dejando para ocasiones cada vez más aisladas la conexión directa de cables entre el equipo de cómputo y el modem. Y aun cuando la tendencia apunta a lo inalámbrico, todavía es necesario identificar cables, adaptadores y puertos. Si bien hay conectores comunes como el VGA para el proyector o el jack de 3.5 para los audífonos, existen otros más recientes o específicos que requieren de especial atención, como el Thunderbolt o el HDMI. En relación con el empleo de dispositivos digitales, reconocemos que cualquier docente debe conocer y utilizar el software o el sistema operativo de sus dispositivos digitales. Saber cuáles son las funciones de impresoras y multifuncionales que le permitan administrar la calidad de impresión o digitalización. Saber configurar y conectar dispositivos para la proyección y reproducción de contenido audiovisual saber conectar dispositivos digitales a Internet, saber utilizar dispositivos para la captura y reproducción de imágenes, video y audio, y saber utilizar medios y estrategias de transferencia de archivos para el intercambio de información, ya sea por proximidad, a través de servicios en la nube, o mediante el uso de dispositivos de almacenamiento. Las computadoras portátiles y de escritorio, junto con sus dispositivos periféricos de almacenamiento y de acceso a la red, así como los dispositivos de mano como tabletas o teléfonos inteligentes, se han vuelto parte del herramiental básico de los académicos de la educación superior. A través de ellos se pueden crear presentaciones y documentos, establecer canales de comunicación con colegas y estudiantes y visitar sitios en Internet pero esas tareas no son las únicas que los profesores realizan. Resultado de la revolución tecnológica, cada disciplina ha desarrollado nuevos dispositivos que están siendo empleados para optimizar funciones propias del campo y que forman parte de las nuevas identidades profesionales de la comunidad académica. El manejo eficaz de dispositivos especializados, como un medidor de densidad arbórea, un sensor remoto para el monitoreo del manejo forestal o una ecosonda multi para la clasificación de fondos en el contexto de la topografía hidrográfica no solamente amplían el alcance de los trabajos de los profesores, sino que definen los rasgos modernos de sus disciplinas y diferencian a quienes los manejan formando la nueva identidad profesional del profesor universitario.